Buenos días. Se ríen ya, ni he dicho nada. Otra vez más serio. ¿eh? Buenos días. Eh, hemos estado hablando eh, del rol de los cuentos que nosotros mismos nos contamos. Y la manera en la que estos cuentos generan un ambiente propicio por, para ciertos tipos de emociones y arman un sistema de filtración donde cierto trato es lo que más para nosotros cuenta porque tiene una realidad emocional que hemos construido contándonos que así me tratan y me hizo esto y yo nunca y yo siempre. Y no eh, miramos el rol de los cuentos en construir nuestra experiencia solo para entender nuestra experiencia, sino para cambiarla. Y esto es un punto de entrada muy fértil porque si nosotros mismos somos quienes estamos contándonos los cuentos, podemos contar diferentes cuentos. Hay un elemento habitual, hay un cuento que nos hemos contado tantas veces que se percibe como la realidad, la familiarización. Pero empezando identificando esto es lo que yo me cuento, escuchándolos. Después podemos conscientemente empezar a cuestionar nuestras mismas interpretaciones o percepciones. Y asegurar que estamos buscando otros datos. Si tú observas que entre las cuatro personas que tú contaste, de algún problema físico que tie tienes, entre las cuatro personas que te contaste, tres mostraron empatía o interés, preocupación por ti, y la cuarta, ah sí, pero oye, mi tía tuvo esto y ella ta -ta -ta -lo. se dirige hacia ti con poca consideración o sensibilidad. Si entre estas cuatro personas tú... Te, te cachas enfocándote en lo que esta otra persona te dijo, para, y déte cuenta que hubo otros datos que tú estás descartando de tu estudio, y este estudio no va a darte resultados objetivos. También reconociendo cómo se arma esta eh, esta manera o, o experiencia del mundo a través de la creencia que tenemos que nosotros somos tal y tal tipo de persona que recibe tal y tal tipo de trata una y otra vez, que siempre me pasa esto, cuando más podemos identificar estos procesos, más podemos dudar cuando pensamos que otra vez me está pasando lo mismo. Otra vez lo que nos está pasando lo mismo es que estamos interpretando las experiencias de la misma manera. Y cómo nosotros, siendo seres sociales, interpretamos las situaciones una mayor parte de, de nuestra actividad mental en situaciones sociales es atribuir motivaciones a otras personas. Alguien hace un gesto brusco, ya estamos interpretando. Me es hostil, me está mostrando su menosprecio para lo que yo dije. No como esta persona, no es arrogante, me está haciendo menos. O ¿oh? generamos otra motivación. Ah, esta persona es agitado, ¿qué le habrá pasado? Oh, ah, salió de una... Alguien esto pasa bastante cuando la gente viene a hablar con una moja budista viene a veces abre su corazón y toca cosas sensibles, vulnerables, y llora un poco y sale después de esta experiencia. Yo cuando recibo personas para conversar yo siempre tengo unos kleenex disponibles porque así son los procesos, uno abre el corazón, es un espacio donde ¿Pero tú ves a alguien saliendo de este encuentro? Dependiendo cómo es tu interpretación, estas mojas tan duras, todo, han de haber estado regañando bien feo a estas personas, todos salen llorando, pobrecitos. Es tu mente, tú piensas que las mojas son bien ¿no? duras, esto va a ser la interpretación. Nosotros estamos continuamente basados en nuestras premisas o nuestras experiencias, estamos continuamente proyectando, atribuyendo motivaciones, interpretando, basado en datos a los cuales no tenemos acceso, que es el interior de la otra persona. Tenemos acceso muy flojo, muy poco confiable, que es a través de sus gestos físicos y sus palabras. Y somos expertos en disfrazar lo que pasa dentro de nosotros frente a otros. Y somos también expertos en malinterpretar lo que otras están percibiendo, sintiendo, experimentando pero ahí podemos ver, pensamos que esta persona ya no nos quiere, nos rechaza, y ya armamos una historia muy familiar, y porque es familiar, lo creemos, porque ya pensamos que así funciona la realidad, así funcionan las personas, esto así que la gente te trata en la vida. Y puedes dar otra interpretación, o puedes cambiar la orientación completamente, y en esta sesión vamos a empezar a, a explorar cómo se puede hacer esto, cómo cambiar no solo los cuentos que nos contamos, sino la sensación que nos da de estar recibiendo cierto trato del mundo, la identidad que generamos a través de los cuentos y las interpretaciones y la postura que esta identidad conlleva frente al mundo. Si tenemos una identidad de ser carentes, la postura que podemos estar tomando frente al mundo es, yo necesito, pero no me dan, ¿cómo recibo? Yo necesito. o tristeza nunca voy a recibir, nunca voy a tener, siempre voy a faltar. Todo va interconectándose. Nuestras interpretaciones, las identidades, las experiencias que supuestamente refuerzan lo, el cuento, la identidad, porque es la experiencia que nosotros, entre todas las posibles maneras de... Vivir una situación así la vivimos porque esto no es familiar, sabemos. Y después respondemos frente a las situaciones y las personas desde esta postura y esto genera las condiciones para que ellos responden de una mera manera que conforme con la identidad y la postura que nosotros adoptamos. Si nosotros nos ponemos en esta postura frente al mundo, el mundo tiene entrada para interactuar con nosotros, con esta... Si nos ponemos así frente al mundo, el mundo se pone también así. Así que generamos ciclos que podemos ver como cada elemento está reforzando el otro, pero que no es necesario. Y si es doloroso, un punto de entrada excelente es de... E empezar a cuestionar la postura que tienes frente a las experiencias, la identidad que te hace tomar la postura y sobre todo todas las interpretaciones y el cuento que tienes aquí corriendo ¿no? a lo largo del día, a lo largo de la vida, de qué es que me pasa siempre. Y cuando, a veces cuando empezamos a detectar que tenemos esta sensación de carencia dentro de nosotros, y empezamos a aprender herramientas de la psicología, dirige nuestra atención a lo que recibimos, o más bien no recibimos, de nuestros padres, por ejemplo. Y ahí, si no cuidamos bien ahí, empieza a fortalecerse el cuento no me dieron, yo no recibí, no me dieron, yo no recibí, yo soy una persona cuyos padres no le dieron lo que necesitaba. Y puede resultar realmente contraproducente. Y terminamos siendo grandes árboles, con ramas vastas, ¿no? contándonos ¿Ah? que en el suelo donde yo germiné no hubo tales y tales nutrientes y yo no recibí los nutrientes que, que me tocó y, y el suelo no me dio los nutrientes pero ya eres un gran árbol, tus raíces tienen mucha extensión Puedes ah, y has estado recibiendo nutrientes desde muchas diferentes direcciones ya no necesitas enfocarte ya puedes decir, ya soy un árbol, mira. Y no se trata de nada más decirnos, sino empezar a experimentarnos de manera diferente. ¿Y el budismo? y el, La manera en la que el Buda enseñó el Dharma es muy dirigido a experimentar las cosas de manera diferente no nada más una teoría. Y si está basado en la teoría, que nosotros estamos continuamente creciendo, estamos aprendiendo, estamos teniendo experiencias, tenemos la capacidad de aprender de nuestras experiencias. No tenemos que continuamente repetir el mismo patrón. Tenemos inteligencia, podemos analizar nuestras experiencias, podemos reflexionar y hacer las cosas diferentes. Y si queremos tener diferentes resultados, diferente dif una vida emocional distinta, necesitamos hacer las cosas diferentes. Como lo dijo Einstein: si quieres sí, sí oh, no tengo la cita muy clara, pero más o menos, si quieres resultados diferentes, necesitas generar causas diferentes. Una persona que continúa haciendo la misma cosa pensando que va a tener otro resultado, esto lo llamamos una persona loca, Y cuando estamos trabajando con esta mentalidad de carencia, sí es importante reconocer que muchas de las cosas que hacemos, muchas de las maneras en las que armamos, hemos armado la vida, están basadas en esta mentalidad o identidad de carencia. Una cultura consumista, una sociedad basada en venta de productos para que los, las grandes empresas tienen más dinero para contratar más gente, para tener más gente, para comprar más cosas, para que los negocios florecen, para con, contratar más. Estamos viviendo en contextos donde el estímulo de la sensación de carencia es continuo. Y por lo tanto sí vamos a necesitar realmente poder conectar con otra identidad. Aprender a contactar con la plenitud que ya tenemos. Y aquí llegamos al tercer juego de métodos, de estrategias donde aprendes algo nuevo, cultivas nueva capacidad o cualidad, que te permite experimentarte de manera distinta. En el caso de la ira era la paciencia, en el caso de la envidia era el regocijo, en el caso del apego tenemos eh, dos opciones, una es generosidad, contactar con nuestra propia capacidad de ser generosos, de querer dar. Y en este contexto, como una práctica espiritual, la generosidad no implica estar dando muchas cosas, la generosidad implica querer dar. Y si realmente quieres dar, das lo que puedes, si realmente quieres dar. Pero no es nada más deshacerte de las cosas que tienes en la casa, ya fui generosa. ¿Por qué? Porque con la experiencia de generosidad estamos aprendiendo a reconocer, conectar y actuar pasado en una identidad de abundancia. Cuando vamos con esta mente de avaricia, de avidez que yo necesito, estamos funcionando con una premisa de carencia. Cuando nuestra aproximación a la vida es ¿qué yo tengo para dar en esta situación? La premisa básica es que uno sí tiene algo que dar y esto nos pone en contacto con nuestra propia bondad. Y aquí un elemento clave en el trabajo con todas las emociones dolorosas en todo este programa de trabajo que el budismo plantea, es que necesitamos transformar nuestro entendimiento de lo que somos. ¿Qué, qué tipo de persona pienso que soy? ¿Soy alguien que necesita mucho y que no ha recibido? o solo sea, hay alguien que, que quiere dar. Y cuando empezamos a practicar conscientemente la generosidad, no solo estamos haciendo gestos buenos, estamos experimentándonos como fuentes de bondad para otros, en vez de ollas negras que están jalando todo hacia uno mismo. Y curiosamente, el Buda cuando empezó a dar el Dharma, a enseñar en, a personas totalmente nuevas, Nosotros en el occidente cuando empiezas a recibir enseñanzas vas a un centro, la mayoría de los centros, meditación, y para muchas personas la meditación es el punto de entrada. El Buda principalmente no empezó con meditación, empezó con generosidad. ¿Por qué? porque cuando nosotros empezamos a dar generosamente nos estamos poniendo en contacto con nuestra propia naturaleza bondadosa. ¿Por qué practicamos el Dharma? ¿Por qué nos encaminamos en este camino espiritual del budismo no es para repararnos porque somos rotos o dañados o malos, sino porque necesitamos reconectar con nuestra naturaleza bondadosa. Y la generosidad nos pone en contacto directo, no es teoría. Piensas en querer dar algo a alguien. estás siendo atento a la, las necesidades de otras personas y te preguntas qué puedo dar. Si uno se pregunta qué puedo dar, estás asumiendo que tienes. Aquí tienes cosas, recursos, bondad, capacidad. pero hacerlo consciente, esto es también muy importante, para estar dándonos cuenta de lo que somos. Y para que no sea teoría, para iniciar lo más antes posible la tarea para esta sesión, para toda la semana que viene, es de tres veces al día. Conscientemente generar generosidad y hacer un acto generoso. Dar. Puede, tú, si tienes esta tarea y si la tomas en serio, tienes tres veces al día que miras a una situación y te preguntas ¿qué yo puedo aportar aquí? ¿qué yo puedo dar? Miras a una persona ¿qué le, ¿qué le puedo dar? Ya son las 8 de la noche y solo he dado una vez, necesito dos más, ¿a quién doy algo? ¿Puede ser? Un abrazo. Una sonrisa. Una plegaria. Tu atención. Cuando vas a tener una reunión, un, un encuentro con alguien tu celular preparándote para el acto de generosidad de dar tu atención plena. Y puedes estar dando cosas materiales si esto es lo que se te ocurre. Sales de la casa con tus 10 pesos o la cantidad que se ofrece para asegurar que cada vez que ves a alguien que pide, tú definitivamente vas a dar 10 pesos si tienes, si puedes, o dos pesos, o un peso, pero de estar dando, pero no nada más una transferencia de bienes, sino conscientemente yo quiero darle algo a esta persona yo quiero aportarle algo, quiero darle felicidad. Y lo das con presencia mental, no nada más a ah, toma, ten, sino lo tienes y lo das. Y mira su cara, toma nota de lo que está sucediendo, y nuestro acto de generosidad no depende de si la persona demuestra agradecimiento o no, pero si ves un alivio, una reacción, nótala, y principalmente nota en ti la satisfacción, esta experiencia de estar en contacto con tu propia bondad. E incluso tú puedes agradecer a la persona para darte la oportunidad de tocar tu propia naturaleza bondadosa, de experimentarla y si fomentamos ese hábito estamos cambiando nuestra postura poco a poco frente al mundo. En vez de esta identidad o esta orientación autocentrada, es otro centrado. Estamos pensando qué necesita quién, qué le haría bien. Con esta premisa básica que yo lo voy a conseguir y claro que no tenemos todo lo que otros necesitan, si no somos investigadores de cáncer no vamos a poder curar un cáncer incurable, pero siempre tendremos algo que podemos aportar a la situación de la persona, siempre, tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos atención, tenemos amor, tenemos compasión. Y cuando reconocemos que esto es lo que la otra persona necesita, en este mismo momento podemos ir descubriendo que tenemos amor, tenemos compasión. Y cuando cambiamos la orientación, podemos empezar a ver algo muy básico, que es que aunque en nuestra biografía hubo momentos, quizás momentos claves e importantes, en los que no recibimos algo que realmente necesitábamos aun si esto es cierto, hemos estado recibiendo continuamente toda la vida, quizás no de esa persona en ese momento, pero vivimos en un planeta extraordinariamente generosa. La abundancia, nosotros la tratamos realmente mal y sigue dando frutas, aire, oxígeno, brisa fresca, agua. Los que somos fanáticos fieles de la ciencia ficción sabemos que hay muchos otros planetas no tan generosos. El, la nave espacial viajero ha visitado lugares terribles. No tenemos que pasar todo el día evitando medusas que, que vuelan en el aire. No tenemos que luchar por las tres gotas de agua que hay que caen por año. Este planeta es increíblemente generosa y nosotros hemos estado recibiendo su abundancia todo el tiempo. Se trata de darnos cuenta de dirigir nuestra atención hacia esto. Todas las comidas que hemos comido y aun si quisimos algo de nuestra madre que en algún momento clave no nos dio, tenemos billones de madres que nos han preparado comidas en los restaurantes, en las casas de los amigos, en las casas de otros familiares, en la escuela, hemos recibido nutrientes, maestros que se encargaron de nuestra formación, se encargaron que sepamos bien usar el español. A mí me convendrían algunos de estos maestros más. hemos recibido mucho este cuerpo que tuvimos al salir de la matriz ya es un árbol grande con ramas largas conectar reconocer. Es una habilidad realmente sanadora y liberadora. Reconocemos que nosotros podemos escribirnos nueva autobiografía. Y en todas las autobiografías uno está seleccionando eventos. Una, una biografía que incluye todos los eventos de la vida sería absolutamente Aburrido y muy, muy largo. Seleccionamos, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, hice esto. Y en general, en una práctica espiritual, queremos cambiar el enfoque en lo que nosotros hicimos y no que nos pasó más nos contamos, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, estamos armando una biografía de un esclavo, de una persona sin libertad. Me pasan cosas y yo ¿qué? Okay. ¿Cómo yo respondo frente a las situaciones? ¿Qué yo aporto a las situaciones? Y reconocer que estamos aportando cosas positivas todo el tiempo y si hay algo en nosotros que no cree esto presta atención a los tres actos de generosidad al día y ya vas a ver y es por esto que hacemos este trabajo en conjunto de estar actuando basado en nuestra bondad haciendo que nuestra bondad sea manifiesta visible para nosotros mismos. La primera vez que Taisi Turin iba a viajar al occidente, quedó enviado bastante joven, no había terminado sus estudios y fue con su lama raíz, el sexto karmapa, el anterior, y le dijo que yo voy a enseñar, yo desconozco esta cultura, desconozco estos países, y yo, y, yo qué sé, estoy estudiando todavía. El sexto karmapa le dijo Basta con que les enseñas y les hacen, haces saber que tienen una naturaleza bondadosa. Hazles saber que son templos del Buda todo el tiempo, que tienen bondad. Suficiente. y para mí el decimosexto Karmapa era un uno de los primeros maestros en viajar al occidente y pasó años. Cuando él salió de viaje de la India a viajar a países occidentales, su viaje era de dos años, o año y medio, viajando por muchos lugares, estando, conociendo, conectando y su reflexión era, esto es lo que nos hace falta, necesitamos saber que tenemos una naturaleza bondadosa. Pero no es suficiente que a través de una pantalla, ¿no? un video te dice, tienes una naturaleza bondadosa. Nosotros necesitamos experimentarla. que lo pod podemos hacer nosotros mismos, actuando de manera generosa. Cuando nos identificamos otra vez en nuestros cuentos que ah, me hizo esto y no era correcto y me hizo esto y me dijo esto y no es correcto y yo tengo que… ok, otra postura frente al mundo. Voy a tomar una vacación una mini vacación de esto y voy a hacer mi tarea, voy a dar generosamente. Querer dar, buscar una oportunidad, hacerlo conscientemente, estar atento a lo que está sucediendo, ver dentro de mí cómo se siente, ver cómo va la situación. no depender de la gratitud o la reacción del otro, sino ver qué pasa dentro de ti, cómo es esta experiencia, qué estás despertando en ti, qué estás nutriendo, qué estás experimentando, y permite que esto sea parte de tu autobiografía. Yo no tengo cosas que dar, Es una práctica inicial, pero que luego puede tener largas consecuencias en la reorientación interna que estamos planteando. Y cuando estamos dando, no es, hay una idea de, no sé si en español necesito ese maestro o maestra. En inglés decimos que se debe dar hasta que duele, o sea, si no te duele dar no estás siendo generoso. ¿Te esta idea? Afortunadamente no, sí, sí. Esto no es la idea. No damos hasta el punto en que otra vez surge ¿no? la avidez de no querer dar o la avaricia damos porque es gozoso dar, no porque duele. Damos dentro de nuestra capacidad de dar, a largo plazo queriendo extender nuestra capacidad, que naturalmente sucede porque es agradable, es agradable poder dar. Así que empezamos dando lo que podemos dar sintiendo satisfacción en dar, no dando algo que luego vamos a arrepentir. Esto es dar hasta que duele. Pero el asunto es de conectar con nuestra bondad, empezar a conectar con la alegría que hay, la felicidad que hay en saborear nuestra propia virtud, nuestra propia bondad. Y a través de esta práctica no solo estamos basándonos en nuestra propia bondad sino en la abundancia interna que tenemos tenemos recursos dentro de nosotros que probablemente hemos menospreciado, porque yo no recibí, porque yo no tengo por los cuentos, pero los tenemos aquí. Y probablemente hemos estado dando toda la vida, de diferentes formas. Los que cocinan para otros han estado dando simplemente no lo damos no lo hemos hecho consciente conscientes de lo que estamos haciendo lo convertimos en un deber y eso es el proceso al revés no damos porque debemos de dar no practicamos un camino espiritual porque debemos o porque somos defectuosos y necesitamos repararnos. Es porque es por ahí que se encuentra la felicidad, la nuestra y la de otros. Se construye a través de la virtud. Y cuando estamos conscientemente cultivando una práctica generosa de dar, generoso no en el sentido de dar tanto que arrepientes, sino generoso sino en el sentido de que está eh, eh, acompañado o impregnado con un querer dar. No lo hago porque debo o para tachar de la lista esta tarea, porque quiero dar. vemos a alguien, nos preguntamos qué le haría bien, y lo quieres dar y lo das conscientemente. Cuando estamos haciendo esto, estamos generando la experiencia de la abundancia que ya tenemos, que con toda la orientación hacia el exterior, con todo el estímulo de la identidad de carencia, hemos perdido de la vista. o hemos de, Nos hemos desconectado de nosotros mismos, de nuestros propios recursos y no hemos regresado a buscarlas donde están porque estamos muy convencidos que es por afuera que se decide mi felicidad o mi sufrimiento. Y todas las emociones perturbadoras que hemos estado trabajando están basadas en esta premisa básica que los demás tienen en sus manos mi felicidad y mi sufrimiento y necesito ver qué hago para que me den la felicidad y me dejen de dar el sufrimiento". Y Esta premisa es muy, muy equivocada. Pero para salir de una creencia profunda, un malentendido profundo, necesitamos empezar a experimentar la realidad opuesta, que es en un mundo de interdependencia estamos continuamente dando y recibiendo, cada respiración estamos recibiendo y dando. Así funciona el mundo, los bienes circulan. Los bienes más importantes se aumentan al estar compartidos, empezando con la felicidad, el amor. Conectamos con este hecho, estamos viviendo de acuerdo con la interdependencia y la generosidad es una cualidad y un valor conforme con la interdependencia. Y en conjunto con la experiencia de la generosidad tenemos otra cualidad, que al cultivarla creamos un hábitat interno donde el apego no puede echar tantas raíces. Y esa otra cualidad es la satisfac no, satisfacción no es exactamente la palabra, es una mente contenta, lo que solemos traducir como contentamiento o contento, pero es una sensación de estar contentos con lo que tenemos. Y esta es otra postura frente a lo que somos y lo que tenemos, que es opuesto a la carencia, donde aprendemos a apreciar y realmente disfrutar lo que tenemos. Y sabemos que el apego jala nuestra atención hacia lo que no tenemos, cosa que hace que el deseo, el apego produce más insatisfacción, porque siempre adquirimos pero buscamos el siguiente. Cultivando una mente contenta, conscientemente dirigimos nuestra atención identificando todo lo que tenemos. Y tener una mente contenta no indica que dejamos de crecer y perdimos toda la ambición y ya somos muy complaciente complacentes complacientes al contrario si necesitamos crecer vamos a crecer pero lo hacemos asentados lo hacemos con confianza porque sabemos que contamos con recursos tenemos y sabemos realmente disfrutar de lo que tenemos no recibimos una palabra de elogio y buscamos ¿y quién más? ¿No? Y dime otra vez, sabemos apreciar lo que hemos recibido. Esto es por empezar. Y finalmente empezamos a cultivar una mente que sabe reconocer y apreciar los recursos internos que tenemos. Y entre los dos también podemos cultivar un aprecio por lo que estamos recibiendo y lo que tenemos, empezando con la comida, y las comidas son el momento un momento excelente. Y es la segunda tarea para esta semana. Mi antes de saltar encima y empezar a consumir, mira el plato. Contempla los ingredientes. Estos ingredientes es un despliegue de la abundancia del planeta. Cada ingrediente, ingrediente viene de otro campo, de otra dirección, de otro trayectorio. ¿Trayectoria? Trayectoria. No hay ¿Por, ¿Por qué siempre dices trayectorio? cuando es trayectoria? Es porque no supe que era trayectoria. Okay. Trayectoria. Okay. ¿No? Cada tiene su, propia, su propio sendero y todo se juntó frente a ti. Y muchas manos han estado entreviniendo para sembrar, para cuidar, para cosechar, para trasladar, para llevar a la cocina, para lavar y picar y sufrir y y ahí está, ahí está frente a ti, nada más te sentaste y ahí tienes el plato, aun si tú eras el cocinero, todos los demás procesos, y aquí lo tienes, increíble, estás siendo el beneficiado por personas incontables, desconocidas, y toda esta bondad, estás recibiendo. Esto nos ha estado pasando toda la vida, pero cuando tenemos estas, est, esta, este modelo de la ignorancia, de la independencia, sacamos las cosas de sus contextos, los tratamos como si no tuvieran su propia historia. Como hacemos con las personas para quienes tenemos apego, como hacemos con las personas para quien, quienes tenemos aversión, los tratamos, los solidificamos, los tratamos como hechos. No son hechos, son resultados de procesos largos. Y la comida es un proceso de darte, darte. Estás recibiendo todo esto. Y comes apreciando, con una mente realmente contenta no pensando por qué pusieron tan poco chile cuando a mí me gusta, o tan poco sal, o tan poco lo que sea. Mira, esto es el despliegue de abundancia que me llegó a mí y me ha estado llegando toda la vida. Así no solo experimentamos nosotros mismos como fuentes de bienestar para otros, que hacemos con la generosidad, reconocemos que también vivimos en un mundo donde hay mucha bondad y la podemos apreciar porque hemos decidido cultivar esta actitud. Y esto es cuestión de tiempo y de hábito, porque estamos cambiando nuestra manera habitual, familiar, ordinaria, de tomar las cosas, de tomar la vida. Así que es un proceso, pero ya podemos empezar a saborear los pequeños cambios, simplemente contactando por estos instantes conscientemente con nuestra propia bondad. Gracias.